El nombre de Tumbuktu actualizaba en el imaginario francés la conquista de África y las expediciones coloniales en esa zona africana. Hoy leemos el cuento de este nombre, Tumbuktu, de Guy de Maupassant, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Tumbuk Tú. Un cuento de Guy de Maupassant El boulevard, ese río de vida, hervía en el polvo de oro del sol poniente. Todo el cielo estaba rojo, segador, y detrás de la Madeleine una inmensa nube llameante arrojaba en toda la larga avenida un oblicuo chaparrón de fuego, vibrante como un vapor de hoguera. La muchedumbre, alegre, palpitante, caminaba bajo aquella bruma encendida y parecía hallarse en una apoteosis. Las caras estaban doradas, los sombreros negros y los trajes tenían reflejos de púrpura, el charol de los zapatos lanzaba llamas sobre el asfalto de las aceras. Delante de los cafés, un sinnúmero de hombres bebía licores brillantes y coloreados que se habían tomado por piedras preciosas fundidas en el cristal. En medio de los parroquianos de ropa ligeras más oscuras, Dos oficiales con uniforme de gala hacían bajar todos los ojos con el deslumbramiento de sus entorchados. Chalaban, alegres sin motivo, en aquella gloria de vida, en aquella radiante irradación de la tarde, y miraban a la muchedumbre, a los hombres lentos, a las mujeres apresuradas que dejaban tras sí un olor sabroso y turbador. De repente un negro enorme vestido de negro barrigudo con profusión de dije sobre un chaleco de drill con la cara reluciente como si la hubieran lustrado pasó delante de ellos con aire triunfal sonreía los transeúntes sonreía los vendedores de periódicos sonreía al cielo resplandeciente sonreía a todo París era tan alto que sobrepasaba todas las cabezas y detrás de él todos los papanatas se volvían para contemplarlo de espaldas. Pero de repente vio a los oficiales y derribando a los bebedores se precipitó hacia ellos. Cuando estuvo ante su mesa, les clavó sus ojos brillantes y encantados y las comisuras de la boca le subieron hasta las orejas mostrando sus dientes blancos, claros, como un creciente de luna en un cielo negro. Los dos hombres estupefactos contemplaban a aquel gigante de ébano sin comprender nada de su alegría. Y él exclamó con una voz que hizo reír a todas las mesas. «¡Buenas, mi teniente!» Uno de los oficiales era jefe de batallón, el otro coronel. El primero dijo —No le conozco, señor. No sé qué quiere de mí. El negro continuó —Yo querer mucho tú, teniente Betty. Sitio Betty, Mucha uva. Buscando yo. El oficial, totalmente desconcertado, miraba fijamente a aquel hombre, interrogando el fondo de sus recuerdos, pero bruscamente exclamó: -¡Tumbuktu! El negro, radiante, se golpeó el muslo, lanzando una risa de una violencia inverosímil y berreando: -¡Sí, sí, ya! ¡Mi teniente! ¡Conocido! ¡Tumbuktu! ¡Ya! ¡Buenas! El comandante le tendió la mano, riendo a su vez de todo corazón. Entonces Tom Buktu se puso serio. Cogió la mano del oficial con tanta rapidez que el otro no pudo impedirlo. La besó según la costumbre negra y árabe. Confuso el militar le dijo con voz severa. —¡Vamos, Tom Buktu! No estamos en África. Siéntate aquí y dime cómo es que te encuentro aquí. Tumbuctú tensó la tripa y tartamudeando de lo deprisa que hablaba. —¡Ganado! ¡Mucho! ¡Dinero! ¡Mucho! ¡Gran! ¡Restaurante! ¡Buen comer! —¡Prusianos! ¡Yo! ¡Mucho! ¡Robado! ¡Robado! ¡También mucho! ¡Mucho! ¡Cocina! ¡Francesa! ¡Tumbuctú! —¡Cocinero! ¡Del emperador! ¡Doscientos mil francos al año! <risa> y se reía retorciéndose, chillando con una alegría enloquecida en la mirada cuando el oficial, que comprendía su extraño lenguaje, lo hubo interrogado durante un rato, le dijo. «Bueno, hasta pronto, Tom hasta la vista». El negro se levantó entonces, estrechó esta vez la mano que le tendían y, riendo, siempre exclamó. «Buena, buena, buena, buena, mi teniente». Se marchó tan contento que gesticulaba al andar y lo tomaban por un loco. El coronel preguntó, «¿Quién es ese animal?». El comandante respondió, «Un gran muchacho y un valiente soldado. Voy a contarle lo que sé de él. Es bastante divertido». «Como usted sabe, al comienzo de la guerra quedé encerrado en Bixers, que este negro llama Bessy. No estábamos sitiados sino bloqueados. Las líneas prusianas nos rodeaban por todas partes, fuera del alcance de los cañones y tampoco disparaban ya sobre nosotros, para rendirnos poco a poco por hambre. Yo era entonces teniente». Nuestra guarnición estaba compuesta por tropas de toda naturaleza, restos de regimientos, hechos pedazos, fugitivos, merodeadores separados de los cuerpos del ejército. En fin, teníamos de todo. Hasta once turcos llegados una noche no se sabe cómo ni por dónde. Se habían presentado las puertas de la ciudad extenuados, andrajosos, hambrientos y borrachos. Me los confiaron. Pronto me di cuenta de que eran rebeldes a toda disciplina, siempre fuera de la ciudad y siempre embriagados. Probé con la sala de guardia, incluso con el calabozo. No se consiguió nada. Mis hombres desaparecían días enteros, como si se hubieran metido bajo tierra. Luego reaparecían borrachos, como cubas. No tenían dinero. ¿Dónde bebían? ¿Y cómo? —¿Y con qué? Aquello empezaba a intrigarme vivamente, sobre todo porque aquellos salvajes me interesaban con su risa eterna y su carácter de niños grandes y traviesos. Me di cuenta entonces de que obedecían ciegamente al más alto de todos ellos, el que acaba usted de ver. Los gobernaba a su antojo, Preparaba sus misteriosas expediciones como jefe todopoderoso e indiscutido. Le hice presentarse ante mí y lo interrogué. Nuestra conversación duró tres horas largas. Tanto me costaba comprender su sorprendente galimatías. En cuanto a él, el pobre diablo hacía esfuerzos inauditos para ser comprendido. Inventaba palabras. Gesticulaba. Sudaba por el esfuerzo, se secaba la frente, resoplaba, se detenía y arrancaba bruscamente, cuando creía haber encontrado un nuevo medio de explicarse. Terminé adivinando que era hijo de un gran jefe, de una especie de rey negro de los alrededores de Tombuctú. Le pregunté su nombre. Respondió algo así como poralar". Me pareció más sencillo darle el nombre de su tierra, Tombuctú, y ocho días más tarde nadie en la guarnición lo llamaba de otro modo. Pero teníamos unas ganas locas de saber dónde encontraba la bebida aquel expríncipe africano. Lo descubrí de un modo extraño. Estaba yo una mañana en las murallas, examinando el horizonte, cuando divisé en un viñedo algo que se movía. Llegaba el tiempo de la vendimia. Las uvas estaban maduras, pero yo apenas pensaba en eso. Imaginé que un espía se acercaba a la ciudad y organicé una expedición completa para atrapar al vagabundo. Y yo mismo tomé el mando después de haber obtenido autorización del general. Había hecho salir por tres puertas distintas tres pequeños grupos que debían reunirse cerca del viñedo sospechoso y rodearlo. Para cortarle la retirada al espía, uno de aquellos destacamentos tenía que hacer una marcha de una hora por lo menos. Un hombre que había dejado en observación sobre las murallas me indicó por señas que el ser visto aún no había abandonado el campo. Caminábamos en medio del mayor silencio arrastrándonos casi tumbados en los surcos. Por fin llegamos al punto designado. Despliego de improviso a mis soldados que se precipitan en el viñedo y encuentran a Tumbuctú caminando a cuatro patas entre las cepas y comiendo uvas. O mejor, devorando uvas como un perro devora sus sopas sobre la propia planta arrancando el racimo a dentelladas. Quise que se levantara, ni pensarlo, y entonces comprendí por qué se arrastraba de aquella forma sobre manos y rodillas. Nada más plantarlo sobre sus piernas, vaciló unos segundos, tendió los brazos y cayó de bruces. Estaba borracho como nunca había visto yo a un borracho. Lo devolvimos a la ciudad sobre dos rodrigones. No dejó de reír durante todo el camino, gesticulando con brazos y piernas. Era todo un misterio. Mis muchachos bebían en la propia uva. Luego, cuando estaban borrachos como Cuba, dormían allí mismo. En cuanto a Tumbuctú, su amor por el viñedo era increíble y sobrepasaba toda medida. Vivía dentro de él. A los que por otra parte odiaba con un odio de rival celoso, los tordos, repetía sin cesar, los tordos, comido, uva, cápulas. Una tarde vinieron a buscarme. En la llanura se divisaba algo que se acercaba hacia nosotros. Yo no había cogido mi anteojo y distinguía muy mal. —Se si hubiera dicho una gran serpiente que se desenroscaba, un convoy, yo qué sé. Envié unos cuantos hombres al encuentro de aquella extraña caravana que no tardó en hacer su entrada triunfal. Tom Buktu y nueve de sus compañeros portaban sobre una especie de altar hecho con sillas, la campana, ocho cabezas cortadas, sangrientes y gesticulantes... El décimo turco tiraba de un caballo, a cuya cola venía otro atado, seguido por otros seis animales más sujetos de la misma manera. Y lo que supe es esto. Al salir a las viñas, mis africanos habían divisado de pronto a un destacamento prusiano que se acercaba a la ciudad. En lugar de huir, se habían ocultado luego. Cuando los oficiales se echaron pie a tierra delante de una posada para refrescarse, mis once mozos surgieron poniendo en fuga a los hulanos, que se creyeron atacados, mataron a los dos centinelas, luego al coronel y a los cinco oficiales de su escolta. Ese día abracé a Tombuctú, pero me di cuenta de que caminaba con esfuerzo. Lo creí herido, se echó a reír y me dijo... —Yo, provisiones para el país. Y es que Tumbuctú no hacía la guerra por honor, sino por la ganancia. Todo lo que encontraba, todo lo que le parecía que podía poseer un valor cualquiera, en especial todo lo que brillaba, se lo guardaba en el bolsillo. —¿Y qué bolsillo? Un pozo que empezaba en las caderas y terminaba en los tobillos. Se había quedado con una palabra de la tropa y lo llamaba «su profundo» y en efecto era su profundo. De manera que había arrancado el oro de los uniformes prusianos, el cobre de los cascos, los botones, y echado todo en su profundo, que estaba lleno a rebosar. Cada día echaba allí dentro cualquier objeto brillante que cayera ante su vista trozos de estaño o piezas de plata, lo cual le daba a veces un aspecto infinitamente gracioso. Esperaba llevarse todo aquello al país de las avestruces de las que parecía hermano aquel hijo del rey torturado por la necesidad de engullir los cuerpos brillantes. Si no hubiera tenido su profundo, ¿qué habría hecho? Sin duda se los habría tragado... Su bolso estaba vacío todas las mañanas, por lo tanto había de tener un almacén general donde se amontonaban sus piezas, pero ¿dónde? No pude descubrirlo. El general advertido de la hazaña de Tombuctú mandó enterrar rápidamente los cuerpos que habían permanecido en la aldea vecina para que no se descubriese que habían sido decapitados. Los prusianos volvieron al día siguiente. El alcalde y siete vecinos notables fueron fusilados de inmediato como represalia por haber denunciado la presencia de los alemanes. Había llegado el infierno. Estábamos agotados y desesperados. Ahora se luchaba todos los días. Los hombres hambrientos ya no podían caminar. Solo los ocho turcos tres habían muerto. Seguían gordos y relucientes, vigorosos y siempre dispuestos a luchar. Tombuctú engordaba incluso. Un día me dijo, Tú mucho hambre, yo buen carne. Y, en efecto, me trajo un excelente filete, pero ¿de qué? Nosotros no teníamos ni bueyes, ni corderos, ni cabras, ni asnos, ni cerdos. Era imposible procurarse un caballo. Pensé en todo esto después de haber devorado mi carne. Entonces me vino un pensamiento horrible. Aquellos negros habían nacido muy cerca de la tierra, donde comen hombres. Y caían tantos soldados a diario alrededor de la ciudad. Pregunté a Tombuctú. No quiso responder. No insistí. Pero desde entonces rechacé sus regalos. Él me adoraba. Una noche la nieve nos sorprendió en las avanzadillas. Estábamos sentados en el suelo. Yo miraba apiadado a los pobres negros que tiritaban bajo aquel polvo blanco y helado. Como tenía mucho frío empecé a toser. Enseguida sentí que algo... Se abatía sobre mí una especie de gran manta cálida. Era el capote de Tombuctú que él me echaba sobre los hombros. Me levanté y devolviéndole su ropa dije, «Quédatelo, muchacho, tú lo necesitas más que yo». Él respondió, «No, mi teniente, ti. Yo no necesita, yo caliente caliente». Me contemplaba con ojos suplicantes. Continué. —¡Vamos, obedece! ¡Guárdate el capote! ¡Lo ordeno! El negro se levantó entonces, sacó su sable que sabía mantener afilado como una hoz y, sujetando con la otra mano su amplio capote que yo rechazaba. —Si tú no quedar capote, yo cortarlo. —Capote para nadie. —¿Lo habría hecho? —Cedí. Ocho días más tarde habíamos capitulado. Algunos de los nuestros habían podido escapar. Los demás iban a salir de la ciudad y entregarse a los vencedores. Me dirigía hacia la plaza de armas, donde debíamos reunirnos cuando me quedé estupefacto ante un negro gigante vestido de drill blanco y tocado con un sombrero de paja. Era Tom Parecía radiante y se paseaba, con las manos en los bolsillos por delante de la pequeña tienda donde se veían de muestra dos platos y dos vasos. Le dije, ¿qué haces? Me respondió, yo no sufrir hambre, yo buen cocinero, yo hecho comer coronel, Algelia, yo comido prusianos, mucho, robado mucho, comido prusianos. Helaba a diez grados, yo tirititaba ante aquel negro de tedril. Entonces me cogió del brazo y me hizo entrar. Vi una muestra inmensa que colgaría delante de su puerta en cuanto nos hubiéramos marchado porque tenía cierto pudor, y leí trazado por la mano de algún cómplice este rótulo. Cocina militar del señor Tombuctú, antiguo cocinero de su majestad el emperador, artista de París, precios módicos. A pesar de la desesperación que me roía el alma, no pude dejar de reírme, y allí se quedó mi negro en su nuevo negocio. ¿No era mejor eso que hacer que se lo llevaran prisionero? Acaba usted de ver que el mozo ha tenido éxito. Hoy Bessiers pertenece a Alemania. El restaurante Tombouctou es un principio de revancha. Fin